para la Facultad de Psicología, me empecé, me empecé a pensar en la situación de la cárcel. Esa situación en cuando uno ve que pasa el tiempo y permanece exactamente igual. Es idéntica a sí misma. La cárcel, como institución total, está como inquistada en la sociedad y está como petrificada. Y yo pensaba, ¿cómo se avanza? ¿Cómo se modifica esto tan ancestral que tenemos en la sociedad como las cárceles? Y en ese ir pensando y reflexionando con las pocas armas que tenemos para comprender lo que es la situación carcelaria, el sistema carcelario y en eso evidentemente surge algo que, que que impacta que es el que el sistema carcelario está en base a la pena al sufrimiento, al castigo y en esas condiciones no se recupera nadie no se rehabilita nadie si todo está en base al sufrimiento, al dolor. Y por otro lado tenemos una sociedad que lo único que pide es venganza. El daño que a uno le causa, lo único que gratifica es la venganza. Entonces tenemos, por un lado, un sistema punitivo, castigador y una sociedad vengativa. Entonces uno piensa, ¿cómo se va a rehabilitar una persona en este sistema ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser que uno salga? ¿Quién le da trabajo a alguien que estuvo preso? ¿Quién le abre la puerta a alguien que fue detenido? Y bueno, en esas calibraciones mías pienso, ¿no podrá haber un modelo alternativo? ¿Algo diferente a esto? Y lo primero que me surge, porque tiene que haber en otras sociedades, en, en, en la vastedad del mundo, otras reacciones de sociedad y de sistema, que pensé, ¿qué pasaría si la cárcel fuera reparadora y no castigadora? Y si la sociedad, en vez de venganza, abriera las puertas para permitir la reparación del que cometió un delito, eso sería otro camino. Pienso yo, me parece que es completamente diferente a lo que hay que buscar. Este libro como temática inédita toma y expone el doble rol de la mujer en el juego de las libertades. Comportamientos sexuales, sociales, tranzas, prácticas, el consumo de tiempo para poder lograr el encuentro con la persona que está dentro del reclusorio, horas a la intemperie, para ser violada sistemáticamente en muchos de sus derechos. En la cárcel la violencia contra la mujer es la base que sostiene la privación de la libertad. El 90% de las mujeres privadas de libertad han sufrido violencias diversas, hasta abuso sexual. Las causas son el, el, el homicidio al agresor, padre, pareja, complicidad en el delito hecho por un hombre, complicidad, eh, trayectoria delictiva vinculada al abandono de sus hogares y maltrato y abuso sexual lo que me resta es desear que este material llegue a toda la gente que tiene contacto directo con, el, con este público o sea operadores técnicos, psicólogos sociales es muy importante que empecemos a ver la vida como realmente es no como imaginamos que es Habla de encierros, de mujeres cautivas, de identidades y de clausuras. Clausuras que contornean fijezas y diluyen singularidades. Cuenta sobre ilusiones de muros, muros que separan. Enseña perforaciones y fisuras. Propone esfuerzos de visión. Habla de cárceles, de regiones, de jóvenes, de pobres y presas. De porcentajes, de números. Dice de la identidad femenina y sus naturalizaciones, de clausuras, de horizontes y de reproducción. Cuenta de embarazos, de maternidad, de lo disruptivo, inscripciones de amor materno. Algo no encaja, algo desacomoda, naturalizaciones discursivas que culpabilizan a las mujeres, las llaman malas madres. Dice de molinos y de vientos, de buenas prácticas y de cierres se empeoran condiciones, se pronuncian voces, se intransigencian decisiones. Cuenta de sorderas, de falta de sensibilidad, de la repetitiva restricción de derechos, de la repetitiva restricción de derechos, de la repetitiva restricción de derechos. Pide urgencias, medidas alternativas, adopción de los estados, valoración de las diferencias. Plantea preocupaciones, el uso generalizado de la prisión, la baja aplicación de medidas, Alternativas, los enfoques correccionales, los diagnósticos psicotécnicos, la creciente psiquiatrización de la política penitenciaria. Rehabilitación, sanción agregada, populismo punitivo, pretensión domesticadora de las mujeres presas. Algo no encaja, algo desacomoda, mujeres que hacen ruido, mujeres que hacen ruido, mujeres que hacen ruido. Nos invita a pensar sobre el compromiso social y los procesos de resistencia de mujeres uruguayas, privadas de libertad y docentes universitarias. Nos invita a reflexionar sobre dos instituciones desde un lugar diferente al esperado y abre la discusión a la sociedad sobre lo que produce y reproduce. gran trabajo que abre algunas cuestiones que quizás están invisibilizadas como el aumento en estos últimos años de las mujeres privadas de libertad con relación a los hombres, este, la cantidad de mujeres procesadas que es mayor que la de los hombres aunque no se haya visto y después una cuestión también que tiene que ver con estereotipos de mujer y de género que quedan muy marcados y quizás este, exacerban lo que es en la sociedad actual, particularmente como psicólogo la cuestión de la culpabilización de las mujeres no solo por la delincuencia, sino por quizás estas vivencias de, de haber fallado en su rol de madre y de mujer, culpabilizando, culpabilizándose por temas que quizás este, sean simplemente por necesidad y que no queda otra porque eh, no tienen otro medio para acceder. Bueno, el artículo de Serrana Mesa aporta, sin lugar a dudas, este, mucho, mucho trabajo para tomar decisiones en varios aspectos. Por ejemplo, en el campo de los implementadores de, de programas para trabajar con las mujeres privadas de libertad, aporta mucha información y, sin lugar a dudas, también aporta para la legislación que necesariamente tiene que darse en el país para tener presente esta realidad que, de tan buena manera... Serrana nos acerca a ella mediante las entrevistas que claramente eh, demuestran un continuo de violencia a las mujeres privadas de libertad, sobre todo vinculadas al microtráfico. Eh, ambientes de exclusión, de desigualdad, que se dan en la cárcel y que evidentemente tienen que, que servir de insumo, como decía, para tratar de mejorar esta situación eh, que es muy justa y que se da en contexto de, de pobreza este, bastante marcada. Eh, parece claro que también incide en o aporta eh, elementos para las personas que tienen que tomar decisión con relación al juzgamiento de estas personas que cometen estos delitos, que sin lugar a duda tienen que morigerar el reproche penal que se les hace. que haya un equipo de mujeres trabajando para mostrar qué es lo que sucede con las mujeres privadas de libertad. Y en relación este, con los derechos vulnerados de, de estas mujeres, encuentro siempre que hay una tensión entre lo que está escrito, la norma, y cómo esos derechos se llevan a la práctica. Y bueno, en ese sentido, todos los esfuerzos que se puedan realizar eh, para tratar de mostrar la vulneración de esos derechos, las condiciones eh, en las que se encuentran las mujeres privadas de libertad, eh, todos los esfuerzos son válidos y, y no son menores. Y bueno, también en ese sentido, eh, la creación de la guía este, para, para llevar a las mujeres privadas de libertad, para que conozcan sus derechos, me parece que es una herramienta sumamente valiosa para que ellas estén informadas, para que la información trascienda determinados ámbitos donde siempre... Eh, circula y muchas veces no, no se traduce digamos, para, para que otras personas también puedan acceder a ellas eh, y bueno y en ese sentido creo que es un trabajo valioso, eh, necesario y que va a, a sumar, a colaborar en que, en que las cosas este, que necesitan cambiarse comiencen a ser cambiadas. que han estudiado, las psicólogas, son mujeres en su enorme mayoría pobres, jóvenes, la mayoría con hijos. Eh, en un 79% carecen de condena, es decir, están en ese limbo que es la prisión preventiva, donde el tiempo no existe, no cuenta, donde no saben si salen mañana o salen dentro de 10 años y si su vida va a ser afuera o va a ser adentro. Y una característica más importante que tiene esta población estudiada es que estas mujeres que han sido sostén material y afectivo de sus entornos familiares en su vida normal, al entrar en prisión quedan solas, quedan abandonadas y entonces allí es donde aparece la característica general de que estas mujeres privadas de libertad son dobles delincuentes, consideradas dobles delincuentes. Delincuente primero por infringir la norma jurídica, penal, y delincuente por haber traicionado lo que se espera de ella, su papel, su rol en la sociedad. Entonces las autoras del trabajo se preguntan y con estas características de pobreza, de escasos recursos, eh, de escasa escolarización y, e inserción formal en el mercado de trabajo, con esas características, ¿es posible que estas mujeres se defiendan, se resistan al dispositivo carcelario? Que es lo que busca es, es una maquinaria que trata de, de, de llevarlas otra vez al camino del que se desviaron, entre comillas, y al que de, nunca debieron dejar la respuesta que dan las autoras es que sí, que es posible la resistencia y que hay entre la sumisión y la rebelión abierta un enorme terreno que es donde se mueven en general los sectores subalternos para elaborar sus microresistencias, para elaborar eh, una infinita serie de triquiñuelas con las que burlar el dispositivo disciplinario, la, eh, la norma, la opresión y para terminar quiero decir algo más personal, y es que una de las autoras, que es Sonia Mosquera, fue la primera persona de, del lado de la humanidad en el que yo me coloco, que vi cuando me sacaron la capucha hace 44 años. Las dos estuvimos privadas de libertad, como estas mujeres que estudiadas por el libro, y las dos tuvimos que elaborar, como muchas otras, descubrir... ¿Cómo podíamos resistirnos a aquella maquinaria infernal que nos aplastaba? Teorizamos sobre lo que hacíamos pensando que alguna vez podía servirle a otras personas. Entonces, para mí, presentar este capítulo escrito junto con Fole por Sonia tiene, es como si fuera una flor de aquellas semillas. Es decir, porque es como transmitir a otras mujeres en la misma situación con otras características muy diferentes lo que aprendimos, es como una transmisión de memoria actualizada, de solidaridad. Son mujeres transmitiendo a otras mujeres lo que aprendieron, el arte de la resistencia. Es un, una maravilla eh, leer este libro, la producción académica, el compromiso de nuestra universidad, de las compañeras que conocemos desde hace tanto tiempo. Es decir, a todo el grupo felicitarlo por este material que creo que es un insumo muy importante para obtener una información actualizada y también la historia de las mujeres privadas de libertad en nuestro país y bueno, en el caso de la Junta, que es lo que más nos... Atañes son aquellas que están involucradas con los delitos asociados a las drogas, pero bueno, obviamente las condiciones de todas las mujeres privadas de libertad, así que felicitamos y nos aunamos en la celebración de que este libro esté presentándose ahora y que podamos contar con este, este material tan importante.